Mi nombre es Gonzalo Mejía, eh, tengo 31 años. Eh, empecé a tocar el piano desde que tenía 5 años. Desde ahí empezó mi camino dentro de la música. Claro que con el pasar de los años eh, iba retomando, me iba saliendo un poco y retomando otra vez a la música. Hasta que ya logré hacer este un camino ya pues, profesional en el que esta era mi vocación de la música. Eh, agradezco la invitación de que vine aquí a la fábrica Imbagura, es un espacio muy bonito. Yo vine preparado en verdad con otra canción, eh, pues por motivos de la vida cambiaron los planes y cuando llegué aquí, eh, al entrar mismo dentro del espacio de la fábrica en donde están las máquinas, en donde estaban aquí siempre los trabajadores y en donde se generó digamos toda la, la parte de la revolución de sindicalista y todo lo demás. En donde estaba la explotación y, y demás, eh, ni, niños trabajando. Eh, pues yo me logré llenar de todo eso eh, estando aquí. Y, y bueno, eh, aquí se creó, digamos, toda la canción que se pudo escuchar. Eh, fue creada totalmente aquí y eh, en base a las sensaciones que, que, que tuve, digamos, dentro de la fábrica. Entonces se utilizó el sintetizador, una melódica y, y diferentes eh, instrumentos de viento, como son los pajaritos. Eh, y tratando de evocar todo esto, toda la sensación de que, que, que vivían los trabajadores aquí, porque ellos también tenían cosas guardadas dentro de sí, que querían pues, también expresar todo eso para, para que todo esto mejore. Y, y agradezco haber hecho esta canción aquí dentro de la fábrica Inbabura. Eh, y pues porque salió esa cancioncita muy bonita. Eso, muchas gracias.